Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy vamos a ver de qué forma podemos llegar a obtener este vehículo Premium. Sí, el primer tanque Premium de nivel 9 del juego, ¿ok? El primero, sí, no hay otros. Hay tanques de recompensa, como puede ser el Phase 1, como puede ser el Char Futter, como puede ser el 777 versión 2, pero no hay ningún tanque Premium de nivel 9. Entonces, ahora va a salir este tanque de nivel 9 Que lo vamos a poder conseguir, ¿de qué forma? Bueno, vamos a ver entonces el video de God of Tank Norteamérica Tiene los subtítulos, igualmente voy a ir eh, traduciendo lo que va diciendo Para que aquellos que lo dejan ahí en segundo plano Me van escuchando, bueno, entiendan y no tengan que ver si o si esta parte Tank. Tanque Es una suerte de obra maestra Es enorme, poderoso, Powerful. dispara Genera placer estético Es metal puro Bueno, acá tenemos la gente de Sabaton Bueno, ahí está el tema de, de Sabaton bueno, Stank se une nuevamente a la banda Sabaton Algo nuevo está por llegar Fire. El evento espíritu de guerra se llevará a cabo en World of Tanks entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre Espíritu de guerra, ya conocen las reglas 10 días, y 10 etapas Y la recompensa principal, un tanque premium de nivel 9 El hermoso STRB-K Este pesado sueco se ve increíble Tiene mucho espíritu y poder Y tiene algo más Sabaton Bueno, ahí ves, eh, ahí está mostrando básicamente todo lo que tiene que ver con el, la parte estética del vehículo que está muy pero muy lindo, tiene como esos ribetes dorados Así está mejor, el tanque también cuenta con buenas características una torreta resistente, un cañón versátil y buenos ángulos de elevación y de presión todo lo que necesitan en batallas Sin embargo, la idea principal de este tanque es su estado es el único vehículo premium de nivel 9 del juego, el único chicos, el STRBK cuenta con las ventajas de los vehículos premium de nivel 8 y de los vehículos de nivel 10, como los demás premium este tanque gana más créditos en batalla, y hay algo más, también gana bonos como los vehículos de nivel 10, o se hace una mezcla, y puede ser todo suyo, pero no será sencillo conseguir el STRVK y a su tripulación especial, y quedarse aún con el estilo 3D será más difícil todavía Pero bien vale el esfuerzo Está muy lindo Este tanque es inigualable Es una estrella del rock en World of Tanks Está muy lindo, está muy lindo Bueno, eh, hasta aquí el, el video de la gente de, de, de World of Tanks, de Wargaming Y vamos a ver ahora si sí, vamos directamente eh, a lo que tiene que ver ya con la maratón en sí Bien, acá podemos verla y verificar eh, ¿Cuáles son los pasos para poder obtener este vehículo, como decíamos recién, Premium de nivel 9? Bueno, a ver chicos, eh, un tanque Premium de nivel 9 de Sabaton, ganen el tanque y disfruten del nuevo video de la banda Bueno, básicamente este debe tener un copyright hermoso, así que no sé, o no sé si es el mismo de recién Pero bueno, un segundo, ¿qué es ese tanque que aparece en el video? Si no se dejaron llevar por la canción y cerraron sus ojos, quizás vieron el espíritu de guerra apoderándose de este tanque imponente eh, y tal vez se pregunten ¿Estará en el juego? ¿Debería quererlo? Bueno, sí, la verdad que sí, porque A ver, esto es mi opinión va, Básicamente, es primero, que es el primer tanque de tier 9 Premium del juego Segundo, va a dar más créditos por batalla Segundo, te da más experiencia en la tripulación Y tercero, da bonos O sea, una locura, bro Por más que el tanque tal vez no esté tan bueno, que no lo sé todavía, ¿eh? Pero digo, por más que no esté bueno, te, ya tenés que tenerlo igual eh, <ríe> Así que, yo les aconsejo que nos sentemos todos en la cola en la silla Y le demos duro al Wot. A ver... Vamos a ver las características, porque todavía no lo vi eh, los, los parámetros que se observan son válidos para los vehículos cuyos tripulantes tengan su cualificación principal entrenada al 100% Algunas características de los vehículos pueden mejorar aún, con, bueno, si le pones comida y todo eso, claro Bueno, acá está, STRBK Daño promedio de 390 con munición estándar Que no sé qué tipo de munición va a tener, eso me encantaría saber AP, ok, AP y va a ir a 1080 Lo que no está nada, nada mal Es una muy buena velocidad proyectil para tener una munición AP La segunda es APCR 1350, excelente Y 900 la H Está un poquito rotardi Me parece, a eh, ver, daño eh, promedio 390, 390 con ambas municiones 252 con la P y 310 Con la PCR eh, 310 con la PCR mm. Bueno, no está mal Pensá que es APCR igual, no es hit Fuera Hit tendría que tener 3.30, ponerle más o menos. No está mal. Es un tier 9, ¿no? Si fuera tier 10, sí estaría, eh, estaría ahí, pero está, está bien, está bien. 53 de penetración con la munición explosiva. Puntos de impacto, o sea, puntos de vida de HP. 1.850. Eh, recuerden que es un tanque pesado. Eh, Puede que se quede un chimpelín corto, pero no está bien. Está bien en realidad, o sea, podría tener algún que otro puntito más. Pero está ahí, está bien, está bien. Pero hacia máxima, eh, 40 hacia adelante, 18 en reversa. Después, poder de fuego. Como decíamos, pegada a 390, penetra 252, 310, dispersión 0.34, que lo van a poder bajar seguramente a 0.32, si le ponen todo el equipamiento que corresponda, más la comida, si es que le ponen. O más también, si le ponen comida va a bajar a 0.31, 0.30, diría casi eh, Depresión de cañón, menos 10 de depresión Encima con esa torreta hermosa ahí Y de elevación 18, o sea que van a poder apuntar tranquilamente hacia arriba Tiempo de recarga del cañón, 12 segundos Bueno, este podría ser la forma que tienen para equilibrarlo un poco Y que no esté tan súper roto Pero es que igualmente esto se va a bajar a unos 10 segundos Y el DPM va a ser bestial, chicos Está muy bien este tanque eh, me da un poquito de miedo la torreta en estas partes de acá, de acá, porque es muy parecido a los, a los Conqueror, a los FB también, que andan por ahí, al, al Centurion Rack eh, también se parece bastante, diría que es bastante parecida a la torreta. Munición. Eh, 45 proyectiles, tiempo de apuntamiento 2.5 Camuflaje resistencia Bueno, tenemos eh, Bueno, camuflaje muy poquito, obviamente Alcance de señal 710 Muy buen alcance de señal Si te espotea algún ligerito adelante vas a poder disparar a Prácticamente una zona bastante amplia Alcance de visión 400 metros Bastante bien Puntos de impacto, como decíamos, 1850 Blindaje del chasis, a ver, queríamos ver esto porque es un pesado Se supone Blindaje del chasis, 90, pero fíjense una cosa Que la parte de abajo es la típica parte de los semil y todo eso, viste de, de, de todos los emil, de los suecos Y la parte de arriba es la parte de los ingleses De, lo, de los pesados, este, del centurion y todo eso eh, Pero bueno, es como una mezcla rara eh, Blindaje del chasis, abajo 90 En el frontal del chasis, o sea, te va a entrar todo el chasis Es muy blandito, es muy muy blandito Tiene, eh, pensé que es el... Blindaje de un tier 6, eh, básicamente. Eh, blindaje de chasis lateral 70-37 tras, eh, trasero, o sea, nada, básicamente. Y de torreta 254, que tenés que tener mucho cuidado, porque muchas veces acá en la ametralladora o al costado también te entran, y acá te entran, y acá arriba... No, es complicado, pero a los costados en el, a los costados del mantelete te entran, así que tenés que tener cuidado. 89 eh, lateral y 89 trasero. Bueno. Eh, movilidad, como decíamos, bueno, tiene 670 caballos, una potencia específica de 16.4, o sea, tiene la movilidad, está entre un pesado y un mediano, o sea, es, de los pesados, es un pesado livianito, ¿no? No, no es un mouse, por decirlo así, ¿entendés? O un, eh, un mouse en algo así de tierno, que es muy lento, muy pesado. Es más, tirando a un, un pesado, pero dentro de los pesados es bastante ágil, podríamos decirlo así. Velocidad de giro 30 grados, velocidad máxima 40 y 18 en reversa. Bueno, ¿cuándo comenzará esto? El 27 de agosto a las 7.09 Central Time, eh, 16 del Este, hasta el 6 de septiembre, ¿bien? Eh, es decir, tenemos no sé cuántos días trae este mes, sinceramente, pero si tuviéramos que considerar, ¿no? O por lo menos, eh, como es habitual, que los días, que los meses traen 30 días, pero este mes trae 31, justamente, y va a comenzar entonces el eh, 27 de agosto, tenemos 1... 2, 3, 4, 5 días hasta el 31, 5 días. Y después tenemos hasta el 6, eh, tenemos 6 días más. O sea que tenemos 11 días de maratón. 11 días de maratón, la cual eh, va a hacer que tengamos que darle duro y parejo Como siempre, las maratones se eh, dividen o se desdoblan en dos tipos de, de, de, de, de maratón, por decirlo así eh, El hecho de que puedas hacerlo a través de una maestría o a través de la misión de compromiso Como siempre, yo voy para el lado del compromiso porque eh, maestrías son bastante complicadas eh, Te dice que termines la batalla como el mejor jugador de tu equipo Según la experiencia tenía 40 veces Ahora que prefiero sacar los 53.000 puntos de experiencia Bueno, en la fase 1 En la fase 2, eh, compromiso, tenés que obtener un total de 6.000 puntos de experiencia básica O sea, tenés que dar, darle y darle según, eh, Y tenés que estar entre los 10 mejores jugadores de tu equipo Según experiencia eh, Y vehículos de 6 a 10 O sea, nivel 4 no, nivel de 1 al 5 nada O sea, todo nivel 6 a 10 Y la maestría, tenés que terminar con el mejor jugador de tu equipo Según daño, dos veces Para vehículos de 9 y 10 eso no está tan difícil, podría ser Recuerden una cosa, chicos, te van dando cupones a medida que vas pasando de etapa en etapa, ¿bien? Por ejemplo, etapa 7 te van dando un 70% de descuento, etapa 9 te dan un 90% y una vez que llegas al último nivel ya directamente te dan el tanque, ¿ok? Pero también hay, obviamente, que te van dando diferentes tipos de, de recompensas, no solamente eso, sino que te van dando... Acá te van dando un escudo, acá te van dando reservas personales Te van dando reservas de experiencia libre Para la tripulación, créditos, día de cuenta premium Estabilizadores eh, Estilo 2D, armadura mira, ya, Acá en el nivel 6 ya te ganas un estilo 2D Y te dan otras cositas más, créditos Y demás, eh, día de cuenta premium eh, Directivas, eh, folleto, no, directivas no, folleto de entrenamiento No, esta es la barra Pensé que era la directiva de barra de carga eh, sí por favor, que no den directiva pues son Malicia eh, bueno, y al final, como decíamos, en, el, en la etapa 10 tenés que hacer un total de 53.000 puntos de experiencia básica eh, Así que, bueno, hay que sentar la cola y, y darle duro, duro y parejo eh, El premio principal es el paquete que contiene el único y vistoso estilo 3D Espíritu de guerra, para y terror de 14, días de cuenta premium World, Y 15 reservas personales del 50% de créditos durante una hora eh, completar cualquiera de las 10 misiones diarias del capítulo 2 otorga un 12,5% 12, de descuento en el precio del paquete de 6.000 de oro O sea que del paquete de 6.000 vas a poder obtener un 12,5% eh, de descuento Si, sí, completas cualquiera de las 10 misiones del capítulo 2 eh, Bueno, acá te dice básicamente lo que vas dando Es lo que estamos viendo arriba Básicamente es lo mismo, pero acá tenés para... Para ver qué te va dando. No veo la hora de conseguir ese TRBK. Um, Esta etapa 10. También, sí, está bien. Ah, tenés que utilizar... Está bien. Esto es... Si tenés el vehículo, debes utilizar esto. Eh, así que está está, está muy bueno. Las misiones se podrán completar, estarán disponibles del día 27 de agosto hasta el lunes de septiembre. Así que cuanto más pronto consigan el tanque, más recursos podrán conseguir. Claro, obviamente lo vas a poder comprar seguramente en la tienda Premium, que la, la verdad no tengo idea cuánto debe costar, pero debe costar sus buenos pesos. Así todo, para mí vale la pena comprarlo porque está, está muy bueno y además tiene ese olorcito a, eh, a sentirte único, porque es el único tier 9 del juego. Bien, Premium, obviamente. Y si, bueno, y si lo compras tenés la posibilidad de Como decía acá, eh, hacer esto, tener este descuento Y además te van dando todas estas cosas Si sí, reservas personales, día de cuenta premium Si sí, jugás con el tanque, ¿no? Eh, un día de cuenta premium, reservas, reservas, reservas semana eh, de entrenamiento universal Día de cuenta premium, reservas, reservas, reservas, reservas, reservas, reservas. Bueno eh, no voy a la hora de conseguir el que pueden, eh, pueden ir directo a la tienda Premium y adquirir el SDRBK En cualquier momento desde el día viernes 27 de agosto A las 7 PT, 9 CT o 10 ET Así que cuando el espíritu de guerra aparezca en escena Así que bueno, ya saben chicos El día eh, 27 de agosto hasta el día lunes 6 de septiembre Tendrán eh, y por otros dos días más luego Ok, ahí va, dos días más tenés Bien, Habrá una serie de paquetes En los cuales encontrarán al tanque Para que todos puedan hacerse con el tanque de heavy metal eh, bien Ok, perfecto Claro, entiendo, o sea que el evento es hasta el día lunes 6 Pero después por dos días más Habrá una serie de paquetes en la que podrán encontrar el tanque Después se cerrará la venta Y hasta que, o se cerrará la maratón Obviamente, y hasta que no lo vuelvan A poner a la venta, no lo podrás conseguir bueno, Es así eh, todos los participantes del evento Espíritu de Guerra Que completen al menos una de, de las etapas del capítulo 1 Obtendrán un descuento para este rebel El descuento será el 10% por cada etapa Bueno, con lo que decíamos, ¿no? Básicamente te dan 10% por cada etapa Etapa 1, 10% Etapa 2, 20 30, 40 Y así hasta el 10 Que es donde ya completas el 100% Y te dan el vehículo La verdad que está muy lindo eh, Estéticamente me gusta mucho lo que tiene que ver con ese estilo de Sabaton Esta le da como una estela muy muy linda, muy hermosa y eh, voy a tratar de hacer la maratón porque está, está muy bueno, así que nada chicos, yo les recomiendo lo mismo, en el caso de que les interese esto está, está muy bueno, así que bueno chicos no los molesto más, no les robo más tiempo quería simplemente avisarles eso para que estén al tanto y estén muy muy alertas y muy eh, atentos a los que se viene aquí en el WOT y en este canal en especial, así que bueno, les mando un beso gigante cuídense, deja ese like, suscríbete, toca la campanita y nos vemos en el próximo video, chau chau